¿Para qué vas a contratar un seguro de viaje? ¿Para qué? Si no sirve para nada. Que te pierden las maletas, te vas a una tienda de esas que hay miles por ahí, te compras unos trapillos por 4 euros de nada y listo, a vivir.